Bienvenida a una nueva cápsula vitaminada. Ya sabes, estas pequeñas píldoras de menos de 90 segundos en los que comparto contigo un truquito para ayudarte a aumentar tu productividad de forma muy sencilla y rápidamente. En la cápsula de hoy voy a hablarte de cómo uh, afrontar tus tareas más ambiciosas para poder avanzar a través de ellas y conseguir resultados. Bien, a muchísimas mamás emprendedoras lo que nos pasa es que tenemos grandes proyectos en mente, ¿no? Queremos hacer un curso, hacer un lanzamiento, uh, desarrollar todo un calendario editorial, decidir los temas... Son cosas que, um, que abruman, ¿no? Porque incluyen multitud de pasos y realmente no podemos conseguir si intentamos hacerlos de, de una vez de una tacada entonces el tema está en que estamos intentando comernos un elefante de un solo bocado y la única forma de comerse un elefante es poquito a poco con pausa tranquilidad y pequeños bocados así que el tip de hoy de hoy es súper sencillo solo tienes que coger tu súper proyecto y empezar a dividirlo en pequeños pasos hasta llegar a la mínima expresión posible de acciones. Puede haber acciones que te lleven segundos. Entonces, todo lo que puedas, divídelo, divídelo, divídelo y, y aunque creas que tener esa lista tan grande te puede abrumar, es al revés porque vas a poder avanzar rápidamente no y vas a crear esa sensación de progreso que es lo que realmente nos permite seguir avanzando cuando estamos haciendo frente a, a, a proyectos muy ambiciosos. Así que, nada de renunciar a proyectos ambiciosos, ten sueños súper ambiciosos y traza un paso a paso súper mm, sencillito y multitud de pasos para llegar hasta allí hasta aquí la cápsula de hoy espero que te haya gustado te sugiero que te suscribas al canal para no perderte nada y te agradeceré muchísimo si me dejas tus comentarios le das a me gusta, compartes o lo que sea para que yo sepa que esto te está gustando, que te gusta el formato y así seguir eh, creando este tipo de contenidos rápidos y concretos para ayudarte a aumentar tu productividad ¡Hasta la próxima semana!